Les voy a ser súper honesto, no me gustó esto, no me gustó Y estoy súper desilusionado en el fondo, porque como que... Ahora voy a intentar cerrarla <risas> fail, total Hola, ¿cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur Y el día de hoy vamos a ver un video Como ya habrán visto en el título, vamos a hacer como un unboxing de eh, el nuevo Army Bomb Case, que lo tengo acá, que ya me llegó. Sería interesante comparar esta nueva Army Bomb Case con la antigua Army Bomb Case. Entonces, hay dos Army Bomb Case. Ustedes se van a en este video, ¿para qué cresta sirve una Army Bomb Case? ¿Qué es una Army Bomb Case? porque yo debiese comprar una Army Bomb Case? Bueno, es la misma pregunta que yo me hago cada día que yo despierto, que por qué me lo compré Pero yo le he encontrado utilidades que son... Oh my god, es que ustedes no se imaginan lo útil que puede llegar a ser tener una Army Bomb Case Puede ser útil y también puede ser un cacho, un cacho en Chile le decimos a lo que puede hacer como que te dé más dificultades que facilidades Pero finalmente, eh, creo que una compra buena para cuidar tu Army Bomb, bueno ahí vamos a hablar más de eso Juan Baté, porque si no, no sobrevivo. Y ustedes se van a preguntar: ¿por qué tengo mascarillas? Tengo bloqueador solar, desinfectante y cosas así. Y también tengo mis cookies aquí. Porque esto es todo parte de lo que les quiero mostrar el día de hoy. Porque el Army Bomb Case número uno, que es este, este salió como hace dos años, mami, ¿no? Y fue uno de los primeros como grupos, BTS fue uno de los primeros grupos en sacar el Army Bomb Case. Pero no fue el primero porque, eh, si no me equivoco, Shiny había sacado un Army Bomb Case antes. Todos los estilos son súper similares porque obviamente las empresas de merchandising a veces son las mismas. Entonces obviamente un modelo y otro se parecen entre todos. Eh, Recuerda que el de Chenny era de un color blanquito con celeste muy bonito, eh, muy lindo. Y este Army Bomb Case, cuando yo lo vi, yo dije así como, eh, hola, ¿qué, ¿qué será esto? Pero estoy enamoradísimo de este Army Bomb Case, que es el número uno. Pero ahora... Como ya sabemos, actualmente eh, eh, sacan merch cada dos segundos Entonces es como que, hola, ya tenemos la Army Bomb Case número 2 el, el Army Bomb Case es literalmente un estuche para guardar tu Army Bomb Entonces así es por dentro, se lo voy a mostrar Si se fijan, así es por dentro Trae aquí, en, este, en esta parte de acá se puede poner el Army Bomb Y aquí generalmente yo pongo baterías o cosas así y uno la puede guardar acá también trae como un elástico, si se fijan ahí, en la parte de abajo trae un elástico entonces uno como que pone su army bomb, pum, la cierra y ahí anda con su army entonces eso es muy práctico, es muy genial ya, ya, ya va, abramos la cosa, ¿ya? esta army bomb case costó la cifra de unos 35 dólares más o menos no es barata la verdad, es bastante expensive y cara pero, eh, espero que valga la pena Ya, acá está nuestra Army Bomb que creo que está al revés Así son las dos Una es relativamente mucho más grande que la otra Esta, la nueva, es mucho más grande que la antigua Ahí está Debo decir que lo que más me gustaba del Army Bomb anterior era que yo la podía usar como un bolso, quiere decir que si no iba necesariamente a un concierto, podía echar, otro, podía meter en este bolsito Otro tipo de cosas, lo uso como alcancía ahora, pero mmm, Podía llevar como algunos elementos como poco el cargador de celular, bloqueador solar, o otro tipo de cosas Y podía hacerlo y llevarlo para todas partes y además decorarlo con los típicos monos que uno le cuelga y todas esas cosas Deben haber captado el mensaje porque yo sé que mucha gente también empezó a usar esto como bolso, como un, una cartera entonces espero que dentro tenga algo que nos sorprenda. Veo que es más grande, que tiene más espacio. Así que lo vamos a abrir juntos y ustedes van a ver mi reacción en la cámara. Así como. También les quiero mostrar el, el lindo detalle que tiene, que tiene la insignia ahí colgando, que es como una especie de llavelito, tiene la insignia. Estoy nervioso, como, como que me va a ir de dentro. Guau. Wow. Ya. Yeah. Wow. Ya, tengo hartos... hartos cosas que decir Primero que todo trae el cordel efectivamente lo trae dentro y me encanta porque es más grueso y por dentro es de esta manera Yo cuando lo abrí honestamente dije que voy a... o sea, es como para poner dos mi como que no entendía era como pum pum, pum, pum, pum pum pero ahora... Entiendo que, quizás, esto está hecho para poner la Army Bomb del del Map of the Soul, que sería esta Army Bomb. De acá. Entonces, creo que la prendí Entonces, uno esta Army Bomb de aquí. Que es la última que salió. Uno la mete aquí. Y se, si se fijan, con este cordel, se, como que se sostiene se pone así y la manda a ¡Bum! ¡Bum! y después uno cierra el y ahí queda pa Papam. pa ahora de que vamos a pelar, vamos a pelar vamos a pelar harto en realidad ¿por qué vamos a pelar harto? porque siento que es demasiado grande para eh, esto, esto, esto, hay como mucha chaya, hay como mucho, como mucha, eh, ¿cómo se llama? Eh, decoreo, mucho, eh, no sé cómo decirlo, como, como cosa de. Siento que hay mucho espacio sobrando, espacio que podría haber sido utilizado en otra cosa. También no les niego que me gustaría mucho que esto de acá no existiera, esto que esto se pudiese sacar. Para poder poner más cosas, porque en la versión anterior Uno tenía este bolsillito Y esto lo encontraba demasiado práctico Porque uno podía echar sus cosas adentro Y no se te movían, etcétera, etcétera Pero esto no lo tiene Y estoy tratando de ver si es que lo puedo sacar Pero no se puede sacar nada Entonces como que, le voy a ser súper honesto No me gustó esto No me gustó y estoy súper desilusionado en el fondo, porque como que tenía... Estaba así como, ¡ay, oh, el, Army, el Army Bomb Case! nuevo Yo estoy seguro que van así como a hacerlo más chulo, como más como práctico, didáctico, pero en el fondo, eh, no. Es tan chico el espacio que queda, que solamente cabe el Army Bomb, y está bien, yo entiendo, es una Army Bomb Case. Pero también debes pensar que necesitas tener tus pilas, necesitas tener quizás algún tipo de colgante que quieras ponerle a tu Army Bomb... Yo sé que, eh, eh, no sé quiénes serán los que hacen la empresa del merchandising, supongo que es... Eh, no sé quiénes son, pero bueno, la empresa que hará este merchandising en específico eh, O sea, igual, no sé, creo que podrían haberle dado más cosas Y voy a intentar meter adentro cosas al azar para ver si es que caben o no Voy a meter un alcohol gel y, y que caché que no sé ni siquiera dónde meterla, weá. Así como así. Ah, eh, protector solar. Y son cosas súper básicas, igual. Como dónde lo meto. Tendría que ponerlo así como a la vida encima. Mascarillas. Eh, ponte tú, que quieras, un drink. Te digo, porque estas son las cosas que uno sí podía meter en la otra, que es más chica. No sé si me... Es que eso es lo que quiero que entiendan. La primera era más pequeña y me cabía la vida. Y acá adentro eh, no me cabe ni siquiera mis ganas de vivir. Entonces como que... Gracias. Eh, ahora voy a intentar cerrarla. Fail Total. Como que se me van a caer las cosas antes de que yo pueda cerrarla. Voy a hacer una pequeña pausa comercial, entre comillas, y les quiero mostrar unos productos que me mandó yes Style eh, que muy amablemente me volvieron a sponsorizar, eh, así que um, me llegaron nuevos productos que se los quiero dejar a continuación. Es súper cortito el video así que para que lo vean, y si quieren alguno de esos productos, los enlaces los voy a dejar acá abajo en la descripción para que vayan y les den un clic y también para que tengan un código de descuento que también se lo voy a dejar acá abajo en la caja de descripción así que, y después de esta breve breve pausa comercial vamos a seguir con el unboxing de esta cosa si es por atrás, eh, si se fijan también tiene como esa luna, yo le pedí como con la luna eh, onda celormón, así como que tengo un problema con eso esto, sé. ¿sí? Súper genial para tipo primavera u otoño y también para el invierno porque en el fondo si usas como una buena capa abajo también le hace un muy buen juego, así que me gusta mucho esta chaqueta por eso la volví a pedir. Este vestón, no sé cómo le dirán también ustedes en sus países a esta cosa que es como un... un no sé, bueno, es como algo un poco más formal, obviamente. Hoy me da risa porque el efecto de la luz hace como que se vea como dorado o negro. Entonces típico que va a empezar así como eso de es negro o es azul o es dorado o es blanco, bueno, whatever. Que es así, lo tiene completamente, que es así, lo tiene como esto abierto, porque le da como un efecto como más fluffy. El siguiente producto que tenemos es una polera. Esta polera me la pedí en una talla muy muy grande porque la quería como muy fluffy, la verdad, ese era como el concepto que quería. Y tiene este hermoso detalle de la luna de Sailor Moon, porque hola, habemos un problema acá. Así que eso, eh, la bolera en sí me gusta porque se nota que es de algodón. Esta es una talla 4XL, aunque yo soy LXL, pero eh, no sé, como que ustedes saben, la... <risa> las tallas asiáticas son como para uno eh, una... 20 XL es una XL, así que siempre tengan cuidado con eso. Y Lo bueno es que G-Style tiene como la tabla de conversión. Así que igual como recomendación siempre que vayan a pedir ropa traten de pedir una talla más grande de lo que sale en las tablas de conversión porque uno nunca sabe. Es una polera blanca eh, de algodón, muy normal, que tiene este detalle aquí, que tiene como un pequeño, no sé cómo decirlo, eh, nube con un trueno. Lo encontré muy bonito porque es como para ponérselo debajo de otra polera o polerón o de alguna chaqueta, o simplemente para cuando ya llegue como un poco el verano tener como algo manga larga, algo que... ¡Ah! ¡Oh! Se me cae esto un muy buen producto así que también le voy a dejar el link acá abajo en la descripción pantalones que ustedes van a decir así como hoy son súper así como nada pero en realidad son súper cómodos son súper como elasticados también me los volví a pedir pero esta vez en un color beige eh, estos pantalones llegan solamente hasta los tobillos y me gusta porque tiene ese detalle que son acá como eh, no sé cómo decirlo, tienen como un elástico, entonces son súper geniales también Así que también les voy a dejar una foto de cómo se ven Yo estos ya los tenía en un color negro y también en un color como azul Pero esta vez los pidieron beige porque nunca está de más, creo yo, así que... Ya, aquí está mi look, si se fijan, hoy oh, como está la gente Mis calcetines de cookie, unas zapatillas ordinarias cualquiera Aquí están los pantalones blancos que ya vieron, tun, tun, tun. Y esta es la chaqueta y abajo de la chaqueta tengo la polera blanca y este es un gorro que también me pedí por YesStyle y que eh, creo que combina con todo así que le voy a hacer como el ando no sé muy blanco como un beige colores de otoño primavera whatever Cayo, por lo general le cuelgo un cuco no le voy a poner los dos porque too much pero uno y eh, tengo este de este cosito de Jungkook que lo tengo hace cinco años más o menos de la primera vez que vino a un concierto de nitidez acá en Corea así que este es como el del ¿Cómo se llama? El del.. ¿Cómo se llama? No, no, no sé ¡Ay! no se habla de español aquí, aquí, ¿Ya no sé. ahí tu directo a la pinta y, y vaya así como como, como como dice una amiga así como que vaya así como Hola bueno eso ha sido todo por el día de hoy, quiero agradecerles por haber visto este videito, acá abajo, les recuerden que les voy a dejar los links para que vean las cosas que me pedí por se style en este video, que fueron unas poquitas cosas, pero que ellos siempre me están mandando cosas, así que muchas gracias. Y también les quiero eh, recordar que se pueden suscribir a este canal y activar la campanita para que les avise cuando yo suba un nuevo video, y eso, nos vemos en un próximo video, bye bye bye bye. bye.